Eso, gaste agua que allá en el acueducto saben que ustedes están jabonando. Oiga, que cierre la llave mientras que enjabona. ¡Oh! ¡Oh! Mamita. Ay, mamita. Bien, ¡Oh! ¡Oh! la noticia de mi mamá. Advertimos, imágenes fuertes. Casi reconocible por la gravedad del accidente Bien, y ahora vamos a las noticias de la parándula Porque el muerto al pozo y el pivo al gozo Nunca imaginé que mi mamá muriera así Sí, lástima, pero menos mal porque jodía tanto Jodía mucho, sí, uy, que, la, que la ropa Que la luz, uy, que la plata uy. Pero... ¡Somos, Somos libres? libres! Bueno, bueno, vayan a la y vamos al veloro salir de eso rápido Sí, sí, me voy a ir a bañar y me voy a demorar todo lo que se me dé la gana Y yo tengo que voy a comerme el pan del desayuno Ay, Ay no. oye, esto sí, nos parece que se les hubiera muerto un perro La barropa, ¿cómo es que es? La blanca o la color? Ay, qué idiota, mi mamá, yo no está? Sé. Voy a echar todo eso así. No, Me estoy no, comiendo no, pan no. de desayuno, no va a quedar nada, no va a quedar nada. ¿Qué sí, Llevo mucho tiempo en el pan, ya estoy todo arrugadito. Sí, todo toda la blanca con el color. ¿Ay, dónde está? ¿Qué pasó, mamá? Ay, que tuve un sueño horrible, Ay, río, no, que nada, me casi. moría Ay, mamá, ya pasó, tranquila, <ríe> Fonso. Sí, pero fue tan real Ay, Ya, tranquila, ¿a ustedes les importaban. Ay, ya va a empezar Dios. con eso Y felices, gastando Ay, y despilfarrando sí. Y el otro duró como media hora en la ducha ¡Oiga! Oh. ¡Pero si sí fue un sueño! Ay, sí, pero fue muy real Ay, ¡Quítase sí. de acá! ¡Quítase! ¿Por qué duerme con una chancla al lado? <ríe> Soñé que ustedes se suscribían ahora que es más fácil Si están viendo este video en Youtube Que en su celular pueden oprimir este botón con el dedo Y ya quedan suscritos Compartan el video y denle like a la página Pero no, solo vienen a burlarse de uno, ¡lárguense!